Vamos a comenzar la segunda unidad del programa Zotero, en el que podremos ver cómo crear colecciones, cómo crear referencias y cómo se importa a Zotero. Cómo alimentamos la base de datos de Zotero, de dos maneras, creando referencias o importando referencias. Encima del programa nos encontramos una barra en la que aparecen varios iconos. El primero, verde, al lado aparece un desplegable en el que vamos a poder elegir el tipo de ítem que, que vamos a querer crear, Zotero nos da la posibilidad de crear muchos tipos de documentos diferentes, el segundo, azul, es para cuando queremos, hemos visto una página web que nos interesa guardarnos, picharíamos aquí y se bajaría la página. El siguiente es eh, el símbolo para, para añadir un adjunto a las referencias. El siguiente es para añadir una instantánea de la página que acabamos de ver. El siguiente amarillo es para crear una nota. El siguiente es para realizar una búsqueda avanzada en las referencias. Y el, la siguiente caja es para buscar en las referencias. Como decimos, nos aparece en el primer icono, en el verde, un desplegable en el que podemos elegir muchos tipos de documento. Y el siguiente azul para captar una página web y poderla catalogar. Podemos añadir a, los, a las referencias adjuntos, fotografías, notas sueltas, vídeos, pdf o notas. Antes de nada, antes de captar referencias, tendríamos que crearnos carpetas y podremos captar las referencias de la siguiente manera. Pues hacemos una búsqueda en Internet, la que sea, y si nos aparecen varias referencias, al lado de la barra de direcciones puede aparecer una carpetita amarilla. es que Zotero ha encontrado varias referencias. Nos las mostrará para que podamos elegir si las queremos todas o alguna en particular. La, si nos aparece un icono azul, es, eh, pinchándolo podremos captar la referencia de un libro. Y si nos aparece un icono verde o con un disco, es que estamos por ejemplo en YouTube y es un elemento multimedia que también nos podemos bajar. Cuando aparece un PDF, se adjunta de forma automática a la referencia. Y si tiene metadatos y nos hemos registrado, nos va a localizar todos los metadatos de autor, título, etcétera. Vamos ahora a ir a, a Zotero y vamos a poner un ejemplo de crear carpetas e importar referencias abrimos totero nos vamos a crear poniéndonos encima de la colección biblioteca una colección vamos a hacer una bibliografía vamos a meter en unas carpetas referencias sobre el greco y vamos a crear unas subcolecciones ahora nos aparecerá en su lugar por orden alfabético Pinchando aquí nos crearemos unas subcolecciones, nueva subcolección que vamos a llamar una el Greco Artículos, otra el Greco Libros y otra el Greco Varios. Nos pondremos en la carpeta del Greco Libros y vamos a un catálogo de biblioteca. a Cisne y vamos a buscar un libro sobre el greco de un especialista que se llama Álvarez Lopera, Lopera buscamos así, Cisne, buscar, y nos ha encontrado varias referencias, por eso nos aparece una carpeta amarilla. Si pinchamos en ella, nos aparecen todas las que ha encontrado en la página, no toda la búsqueda, sino todo lo que está en la página que aparece aquí, y podremos decir que nos baje las referencias que nos parezcan. No hace falta que tengamos abierto el programa, pero vamos a abrirlo ahora, para ver las referencias. Bueno, pues nos hemos bajado estas referencias. Ahora vamos a ir a a crearnos, a buscar en Google hacer esta búsqueda, el greco aniversario. En 2014 es el centenario del greco a ver si no se encuentra alguna página web bueno pues esta página de la fundación del greco 2014 nos interesa bajárnosla como una referencia entonces abrimos Totero nos ponemos en el greco varios porque es una página web y aquí como es una página web pinchamos en el icono azul crear un ítem nuevo a partir de la página actual y aquí nos ha bajado la página web que podemos modificar, catalogar, por ejemplo buscamos el año que aparecerá al final copyright y ponemos la fecha 2014 para que luego la, cuando hagamos una bibliografía nos salga el año. Podemos hacer otro tipo de búsqueda, vamos a Google Books, nos ponemos en el greco libros, vamos a ir a Google Books. aquí buscamos el greco. Bueno, este es Libros de Álvarez Lopera, nos interesa. Y nos aparece un icono azul. Si pinchamos, ya, ten, ya tengamos eh, Zotero abierto o no, nos lo vamos a guardar en Zotero vamos a abrirlo para verlo más claramente y aquí nos baja el libro catalogado y nos vamos a youtube hacemos el greco aniversario a ver si nos aparece alguna algún vídeo que nos interese bajarnos Pues esta, este vídeo, sobre el Greco 2014, nos interesa bajarlo, nos aparece este icono, nos ponemos en el Greco varios y nos bajamos esta grabación de vídeo catalogado con todos sus campos. Si queremos eh, realizar una referencia desde cero, lo haríamos en el icono verde que citábamos antes, sería desde aquí. Podríamos elegir desde un montón de tipos de documento, pues una emisión de radio, una, un informe, un mapa, un mensaje en un foro, audiencia, podemos ver la cantidad de documentos que nos aparecen para catalogar imaginaos que es pues cualquiera una emisión de televisión o una entrevista pues en el caso de una entrevista veis que los campos que aparecen son el del entrevistado, el entrevistador, contribuidor, traductor pues, tendríamos que escribir todos los campos desde cero y ya tendríamos la referencia creada bueno, pues os animamos a que busquéis en catálogos, en internet en general, podéis mirar por ejemplo pues en Amazon y hacer búsquedas y bajarlas, crearos unas carpetas y bajaros las referencias de distintas fuentes. Muchas gracias.